¿Sientes que no eres tan mayor o que lo eres más que el resto? Todos tenemos una edad subjetiva que, salvo en un corto periodo a mediados de la veintena, no coincide con la cronológica. Lo curioso es que, si eres un adolescente o adulto joven, te sientas más mayor de lo que eres. Por el contrario, cuando estás cerca o superas la treintena, sientes que eres más joven. Esto permanece así el resto de nuestras vidas. El margen entre nuestra edad percibida y real se mantiene incluso en personas centenarias, donde la diferencia suele ser mayor, pues sentirse joven suele asociarse a una buena salud y una vida más larga.